aprovechamiento de cáscaras de frutas, análisis nutricional y compuestos reactivos está basado en una investigación cuyo objetivo es darle un valor agregado a los residuos agroindustriales provenientes de las frutas y de los vegetales. En este caso específicamente se trabajó con las cáscaras. Las frutas seleccionadas para este estudio fueron la papaya, la zanahoria, la berenjena y la lima. Las cáscaras se secaron en un horno a 45 grados centígrados, se homogeneizaron hasta obtener un polvo muy fino y es a este polvo muy fino al cual se le hizo los análisis cromatológicos, humedad, ceniza, proteína, extracto libre de nitrógeno y extracto etéreo. Y se cuantificó los compuestos bioactivos, polifenoles, flavonoides, antocianinas, carotenos y también se midió la capacidad de antioxidante. Los resultados indican que las cáscaras de las cuatro frutas presentaron compuestos nutricionales y compuestos bioactivos, pero las que sobresalieron fueron las de berenjena, presentando un alto contenido de fibra, extracto libre de nitrógeno, cenizas y en cuanto a los compuestos bioactivos, flavonoides, antocianinas y eh, polifenoles totales. Para la papaya, eh, Sobresalió su contenido de cenizas, de proteína, de extracto libre de nitrógeno, alto contenido de polifenoles totales, flavonoides y carotenos. Y ambas cáscaras presentaron una capacidad antioxidante total por arriba del 96%. Estos los resultados nos indican que aprovechar las cáscaras puede ser una, una forma de hacer un uso sustentable de los desechos obteniendo moléculas con valor eh, nutricional que pueden ser utilizadas tanto en la industria alimentaria como en la industria farmacológica.